Han habido compañeros TIC que le han dado charlas a cursos mayores y otros a cursos menores y esto ha sido una experiencia única para nosotros. Cuando le damos charlas a chicos menores o mayores que nosotros, a, como ustedes tienen si no una edad parecida, nos entienden mejor. Hemos podido compartir experiencias con gente de nuestra edad y hemos hablado acerca del futuro porque éramos todos nosotros. Sin eh, para mí esto fue una experiencia gratificante como para nuestra persona y para los demás cursos y... De aquí, de aquí, de aquí. Es el segundo año de la ayuda de STIC, pero para mí los primeros me han parecido súper bien. Hemos aprendido mucho, como cuando los nos dio la formación y como cuando nosotros dimos la formación a los compañeros. Todos los ayudas de STIC hemos realizado unos talleres sobre el desarrollo de sobre la interconectividad para el alumnado del primero de eso hasta el primero de bachillería. somos un grupo de integrantes del proyecto Ayudantes TIC del Instituto de Tías en la isla de Lanzarote. A continuación vamos a hablar acerca de nuestra experiencia. A día de hoy la sociedad está viviendo en un mundo en el cual dependemos en exceso de la tecnología y las personas no son conscientes de los riesgos de las redes sociales. Por ello hemos querido hacer las charlas para poder concienciar a las nuevas generaciones y poder transmitirles un uso de la tecnología saludable. Esta charla ha sido dirigida a cuatro grupos del primero de la ESO de nuestro centro educativo, cuatro grupos de sexto de primaria del, del colegio de alcalde Rafael Cedrés y un grupo de 20 alumnos del colegio de las tomadas. Como los niños hoy en día han nacido en una época digitalizante, es de transmitirles una serie de consejos y advertencias para que se den cuenta realmente del mundo en el que están viviendo actualmente. A la hora de impartir nuestra charla, a ir al colegio, con el hay casos muy bruscos en los que podemos destacar el uso de las tecnologías, ordenadores o la pizarra digital y cómo siempre, cuando nosotros estábamos en el colegio, que todo eso no lo utilizamos. Nos hemos sentido muy felices y contentas al poder aportar nuestro granito de arena y ayudar a contribuir con este gran proyecto. el tercero es, hemos realizado una guía para las familias sobre los peligros de internet y cómo lidiar con ellos, para darles un buen uso y hacer que sean más seguros. En ella trataremos temas tan importantes como la intimidad, el respeto, la hiperconectividad, la toma de decisiones y la precaución en la vida. Estamos con el, parte del alumnado ayudante TIC y les vamos a hacer unas preguntitas porque ellos han sido y ellas las difusoras de toda la formación que, que recibieron como alumnado ayudante TIC. Venga, empiezo si queréis por, por Eduardo. Eduardo es un alumno de primero de bachillerato y ¿dónde fue dar la formación Fuimos a dar las clases de primero, no recuerdo si fue el C y el D o el A y el B. Sí, ¿no? y estuvimos con nosotros en clases colaborando dando la charla y la verdad es que fue muy entretenida y muy colaborativa y la pasamos muy bien, ¿no? fue una experiencia muy buena. Muy bien. Laura, también viste desde el primer bachillerato, dices a todos los primeros. ¿Qué, ¿Qué pensáis, qué opinión tenéis que es mejor que venga un profesional a dar toda esa formación o vosotros mismos vosotros? A ver, un profesional puede, podrá tener más información que nosotros quizás, pero en este caso como recibimos una formación de parte de un profesional y de hecho pues nos prestó las diapositivas y todo y teníamos más o menos la misma información. Y entonces pues quizás para el alumnado del primero de la ESO nos veían a nosotros un poco más cercanos y le podía llegar el mensaje un poco más. Vale, muy bien, te llegaba más el mensaje. Eh, Imar, Imar, además de alumnado ayudante ti bueno como todo el resto son alumnados ayudantes del IES de Lice, y además han hecho formación en mediación muchos de ellos. Imar, ¿Dónde fuiste tú a dar la, la, la formación y qué sensaciones tuviste? Nosotros fuimos al SET en el C y me formaron pues, con un experto que me llamaba. En mediación. Sí, esa es la parte de mediación. Y al alumnado ayudante, eh, a, como alumnado ayudante TIC, ¿dónde diste tú a otros ah, grupos de iguales? Eso o... lo digo también en clases de, de, de Nuestro curso, de tercero era eso, y a nuestras clases y a otras clases. María, ¿y qué sensación tuviste al, con el material que nos dio en el proyecto Ilich de, de, de las TIC? ¿Qué sensación tuviste al contar a tus compañeros cómo hay que hacer un, un, un uso saludable o un uso educativo de las tecnologías? Pero al principio, la verdad es que me dio un poco de vergüenza en, en la, a la hora de la presentación, pero luego me sentí segura porque mi, el grupo con el que dimos la charla era bastante colaborativo y participamos bastante. Muy bien, muchas gracias. Marta, DAE, eh, como, al, como alumna formada en alumnado Ayudante TIC, eh, ¿te ha gustado la, informa, la formación que has recibido? ¿Te parece necesaria? ¿Hay que seguir difundiendo esto? ¿Qué sensación tienes, que tú también has impartido y expandido esa formación TI? Bueno, en mi caso yo le de di la formación al tercero y a APMARC, eh, fue totalmente diferente eh, dárselo a unos y a otros eh, y lo hicimos también de forma bastante diferente y a mi parecer eh, yo creo que sí es adecuado que las formaciones y las explicaciones que se dan eh, sean bastante más alumnados para que puedan tener la información y entiendan de cómo si tienen algún problema eh, resolverlo. Muy bien, pues esta es la desde Elías de Belías de esto es el trabajo que ha realizado este alumnado y mucho más. Esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo y, y muy agradecidos de, de formar parte del alumnado ayudante TIC. Muchas gracias. de Morales del Instituto IES Costa y soy uno de los participantes, pero muchos participantes del proyecto de los alumnos TIC. Y bueno, eh, mi grupo y otros cuantos recibieron una formación respecto a las redes sociales y el uso de las mismas y eh, mediante ese conocimiento tenemos que impartirlo en otras clases de saberes más jóvenes de nosotros. Y bueno, cuando me hablaron de esa idea la verdad es que no me interesaba del todo. Pensé que a los chavales de segundo tampoco les interesaría, pero la verdad es que me lo pasé bastante bien. Eh, llegué a, a la clase, estaba bastante entusiasmados mmm, y bueno, la verdad es que yo también he, he terminado entusiasmado con todo este proyecto. Hola, soy Lucía de Disco Trateglice y nosotros recibimos la charla de Young Stigg para impartirse a los niños de primera y segundo de la edad. A mi grupo nos tocó un grupo que se suponía que era bastante difícil, pero lo llevamos súper bien, se hizo súper amor y participaron en un grupo. Creo que cumplimos con el objetivo de concienciarlo sobre el uso de las tecnologías y los riesgos que estos pueden causar. Pero hola, que fue súper entretenida, súper divertida, aprendimos un montón. Así que os bueno, animo a que vosotros también participéis. Hola. hola, buenas, soy Martina Canales y yo impartí la charla con los alumnos de primero y segundo de la ESO como una jornada de tarde con los padres, donde se establecieron varios debates y surgieron varios temas de interés. Y yo creo que fue una experiencia bastante agradable ya que conseguimos transmitir el mensaje tanto alumnos como padres y creo que ¿qué ves? fue bastante bien. Hola chicos y chicas de Ayudante Stick de Fuerteventura y Lanzarote. Tenemos una cosita que decirle, ¿vale? Atento.